hola soy carlos y en este video te voy a enseñar a poder guardar las fotografías o los archivos multimedia que nosotros recibimos en whatsapp en la galería normalmente podemos eh, recibir un archivo como este una imagen una foto un video, pero a la hora de dirigirnos hasta la galería nos damos cuenta de que la imagen no está en ningún lugar, o sea no se guarda, no se almacena Y en esta oportunidad vamos a ver por qué y cómo podemos solucionar este inconveniente Hola chicos, soy Carlos del canal de Ignacio de Spanish y bienvenidos a un nuevo video Normalmente nosotros tenemos que entrar en el chat, abrir la imagen y aquí darle los puntos para ver en la galería pero ¿qué pasa? Se abre en la galería y solo eso nos permite verla en la galería. Ya si le damos a una opción adicional como esta, la foto se guarda en la galería. Pero realmente es un procedimiento bastante extenso y nos podemos ahorrar pues esa información. Es decir, aquí ya tenemos la imagen guardada en la galería porque ya la hemos guardado. Pero nosotros podemos... Simple y llanamente recibir cada imagen ¿Cierto? Y al mismo tiempo de recibirla Que se guarden en la galería Esto es muy sencillo Para eso nos vamos hasta los puntos suspensivos Luego nos vamos hasta la sección de los ajustes Aquí en los ajustes Nos vamos hasta el apartado de chats ¿Cierto? Y aquí en donde dice ajustes de chat Vamos a activar esta opción que dice Visibilidad archivos multimedia la activamos y al activarla vamos a activar esta función, fíjense que ahí nos indica mostrar archivos multimedia descargados recientemente en la galería de tu teléfono cada imagen, cada foto que nosotros recibamos automáticamente va a ser eh, almacenado va a ser guardado en los archivos multimedia de nuestro dispositivo en la galería de nuestro dispositivo en esta oportunidad voy a enviar una fotografía ¿cierto? de una tarjeta, aquí recibo la fotografía, ¿sí? aquí ya la, la aplicación automáticamente la descarga, ya no es necesario darle los puntos, sino que automáticamente al activar esta función... Nosotros al irnos a la aplicación de galería vamos a visualizar esta fotografía Si nos vamos a Albumes ¿no? y todas las fotos vamos a poder visualizar que la fotografía sea ha almacenado Esto es muy fácil, esto es muy sencillo Ahora tenemos esta opción en particular para cada conversación Por ejemplo, nosotros podemos abrir una conversación Podemos acá abrir lo que viene siendo eh, la persona, el usuario de la persona, ¿cierto? Y bueno, aquí vamos a ver distintas informaciones, pero acá hay una opción que dice visibilidad de archivos multimedia Podemos activar esta función para cada chat y de esta manera al tenerlo activada Vamos a poder descargar automáticamente los archivos multimedia y que se guarden directamente en la galería. Es una opción adicional y alterna que nosotros tenemos, pero para cada conversación. Así que es importante tenerlo en cuenta, podemos aquí darle sí o predeterminado o si no queremos que se descargue eh, los archivos multimedia simplemente seleccionamos no. Y cada archivo que nosotros recibamos, acuerdo a esta configuración, vamos a descargarlo directamente en la galería online. Así que, pues nada, espero que les haya gustado este video. No olviden que toda la información va a estar en la descripción. Espero que les haya gustado y de ser así, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Los invito a que se suscriban a nuestro canal Financial Spanish para traerles más contenido como este. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Financial y nos estamos viendo en una próxima ocasión.